Este programa el viernes hizo que se incendiaran las redes sociales con la crítica a los intentos del gobierno de Luis Abinader de imponer una reforma fiscal. Vamos con esta llamada para hablarle de eso. Buenas tardes. Bien, un placer. Bien, un placer. ¿Cómo está? Bien, gracias. Y hermano, mire, esos jueces tienen una, un abuso y eso se Así es, así es, gracias. Así es, así es, gracias. Sí, entonces, oigan lo siguiente, ya comenzando en otro tema, que eso me costó a mí recibir felicitaciones y apoyo de diferentes pueblos del país porque Telenor... Este programa lo pone en su página. Señores, y debo decirles que hasta de Palmar de Ocoa, de la capital de San Pedro de Macorís, y de diferentes pueblos, me llamaban a mí a toda hora del día y la noche, a toda hora del día y la noche, debo decirles, eh, apoyando lo que nosotros dijimos, de que era insólito, que era insólito ponerle impuesto a este pueblo, un pueblo que está pasando la decaín con esta pandemia y que está pasando la decaín con esta situación económica y que sencillamente lo del doble sueldo navideño, que fue este programa el primero que lo denunció, el primero en el país, Buenas tardes. Buenas tardes, Mario, Un placer. Para hacerte una sugerencia sobre, sobre el caso de, de la niña Madre. Mira, este, esos son casos. Esta señora, la, la abogada que la defendió a ella no tiene hijo, ni tiene hija. ¿Tú me entiendes? ¿Pero tú te recuerdas de cuando el, el caso de Chino Teng, que mató, que lo mató después de cuartel ¿Te acuerdas, verdad? Claro. Mira, ¿y tú sabes cómo murió Pindizo, Eh Tú, ...tú sabes cómo murió a miso, ¿sabes? Con pues esa señora... ...le vale, va a pasar algo más grande que lo que le pasó... ...a ese hombre, ¿me entiendes? ...tiene que pagar todo lo que ella hizo, lo, lo va a pagar aquí... ...ya tú sabes... ...está bien, gracias... ...esto se le decía... ...que no era posible... ...no era posible que... ...en medio de esa situación... Se le pusieran nuevos impuestos a la clase media y a la clase baja, que siempre es la que paga los platos rotos y la cuava de esos políticos ladrones. Porque qué tiene que hacer el gobierno de Luis Abinader, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Buenas tardes. Buenas, hoy aquí de La Peña que le hablan. Adelante La Peña. Eso que usted está hablando es ciertamente que aquí no, aquí el tigre es el que vale. Nosotros, la gente seria que andamos en el medio, jamás no andamos buscando, que andamos no moldeciendo, ocupando la vida. Usted no ve lo mismo que usted dice de los entierros. Vea, si uno es como usted o como yo, olvídese que dos gatos no van así mismo como usted dice. Y sigue su programa, que yo lo veo y lo escucho todos los días. Está bien, gracias. Su orden siempre. Para mí es un placer. Eso es así, los hombres serios aquí lo que consideran y el delincuente para esas autoridades es un dios. Créanlo que eso es así. Buenas tardes. Mar. Sí. Te disculpe que se me olvidó hacer una pregunta. Ay, no, es que de a una llamada, Omar, mi querido. Y los presos, ¿qué ha hecho la procuraduría con eso? Sí, sí, está bien. Buena por aquí. Sí. Buena. Sí, sí, buenas tardes, Omar, ¿cómo está? Bien, gracias, un placer. Omar, una pregunta. ¿Y cuándo te van a destinar los nuevos, no, los nuevos, no, los diputados que están ahora en el gobierno, que son varios, ¿vale? está José Luis Camino, Caba y Bueno, muchachos, ahí se ha producido un tranque, que déjame decirte, hicieron una reunión el PRM de su comisión ejecutiva. Yo lo dije el viernes, aquí creo que fue viernes. Hicieron una reunión y eso demuestra que el PRM como partido le falta don de mando, le falta autoridad, le falta disciplina. Porque ciertamente, señores, van para dos meses y por las apetencias y las luchas de intereses que se están dando en ese caso, no hay forma de sustituir. Se dice, se dice, yo tengo la información fidedigna. Que cuando comenzaron a tratar ese caso que lo trataron, ellos hicieron una reunión, me parece que el jueves, el jueves o el viernes de la otra semana, uno de los diputados que hicieron, vamos con esta llamada para darle esta información que es muy importante. Buenas, Hola, tarde. diputado, muy importante. Buenas tardes. ¡Aló! Gigante, ¿cómo está? está Mira, eso es lo que tú dices, el PRM no tiene una decisión firme esta gente están plantado. que Romero quiere el hermano eh, el tipo este apellido Arroyo quiere su hermano y Josefa Castillo quiere otro hijo una vaina así, sí, hijo. y eso no está permitido según el estatuto del, PR, del PRM soy ya le va a entonces a un en paz, si a ellos yo, yo le tienen miedo que esa gente que renuncie y que cojan sus diputaciones y que lo, mi, el ministerio me lo nombran, que el nombre es otro, porque yo gané como diputado pues y que es miedo que le tienen a esos Así es, pues mira gigante, déjame informarte mira. Que en esa reunión, ese arroyo que tú dices, Nelson Arroyo Que lo nombró Luis Abinader, presidente del Indotel Ese se paró y dijo Oigan esto Y ahí terminó la reunión Nada más pudieron tratar el primer caso que era el de él. ¿quién lo iba a sustituir Y él dijo Que bajo ninguna circunstancia le iba el PRM a imponer un tipo que querían imponerle en San Pedro de Macorís, porque salió por San Pedro de Macorís. Y que mejor era capaz de renunciar a la presidencia del INDOTEL y volver a su diputación. Y no que le den la diputación a una persona que él no quiere. Señor, pero usted es un compañero de un partido. ¿Y cómo es posible? Pero además, las diputaciones... Y la senaduría son patrimonio de los partidos, no de la persona. En el momento, ahora que los partidos aquí, déjenme decirle y, y, y hay que ser justos, todos, el PLD instituyeron una mala práctica. ¿Cuál fue? El reformista, el mismo PRD, de poner familiares cuando faltaba el titular de una de esas curules. Se moría fulanito de tal, ponían el hijo o la mujer. Por ejemplo, cuando Darío Gómez, porque le voy a citar de los tres partidos. Cuando Darío Gómez murió, senador por Santiago Rodríguez, pusieron su hermana. Ustedes recuerdan, pusieron una hermana de Darío. Jean louis Rodríguez era diputado, el actual director de, de, de, de, de Autoridad Portuaria. Renunció a su papá que está en el caso de Odebrecht, Roberto Rodríguez, y cogió de la diputación. Cuando Winton Arnó, cuando Winton Arnó, cuando aquel famoso Peguerazo, en el 98, Winton Arnó aspiraba a ser presidente de la Cámara de Diputados, y Peguero Méndez, que era diputado de PRD en ese entonces, se ligó con los PLDistas. Y los reformistas, y ellos hacían mayoría, y le compraron como 10 diputados al PRD. Y Peguero Méndez, que ya había sido presidente de la Cámara de Diputados, pero le gustó el carguito, traicionó al PRD y se alió con los cosas. Entonces, Winston Ano parece que eso, esa traición, le, le cayó tan mal que se murió. Le dio un ataque al corazón una tarde que estaba sentado ya siendo diputado. Parece que eso le dolió mucho. Winston Arnaud, que era uno de los principales dirigentes y, y, y confianza de Peña Gómez, fue durante mucho tiempo presidente de la JRD, de la Juventud PRDista, y cuando él murió fue a su esposa que pusieron, a la esposa, la mamá de Wellington Arnaud y el papá de Wellington Arnaud ese que, que ahora está. Entonces, ¿qué resulta? Los reformistas hicieron lo mismo, los PLDistas hicieron lo mismo, los PLDistas pusieron varios hijos y mujeres. ¿Y qué pasó? Ahora el PRM quería romper con eso, pero eso tiene tanta fuerza que miren, estamos a dos meses y no hay forma. Y le voy a decir lo siguiente. Mira, Héctor Luis es un muchacho bueno y todo, pero hay una creciente oposición a eso. Si ponen a los tres, que, porque Josefa, Castilla di, Josefa Castillo dice: O ponen su hijo, con ella va a haber problemas, que es una mujer aguerrida, pero ella gana 800 mil pesos, porque esas son las vainas. En, en la superintendencia del seguro, El esposo de la, la esposa del hijo de Josefa es la ministra de la juventud. O sea que, buena tarde. Buenas tardes. Buenas bueno, no habla. Miren, señores, entonces, buenas tardes por acá. Y miren, le voy a decir lo siguiente al PRM y a Luis, a Luis Abinader, que se lo dije el viernes, por una serie de medidas, señores, yo quiero que ustedes vean los periódicos hoy, los editoriales de los periódicos, los artículos en todos los periódicos rechazando las medidas que Luis Abinader para complementar el presupuesto quiso adoptar, que recibió el rechazo. Yo quiero que ustedes escuchen nada más un editorial del periódico El Caribe. Yo se lo voy a leer. Y ustedes saben una cosa. Atención perremedita. Atención perremedita y escuchen esto. La consigna se van, se convirtió en, teren, en tendencia en las redes, se van, se van diciéndoselo al gobierno. Y ya habían grupos indignados por eso, que estaban planteando coger la plaza de la bandera. Oigan esto, y fue tan contundente eso, y eso inició en este programa, eso inició en este programa, que Luis Abinader tuvo el sábado que hablar Luis Abinader habló el sábado en la tarde y dijo que no, que eso se va y que eh, eh, eh, eh, ellos habían cogido el gobierno en quiebra, esto, lo otro lo otro, lo otro okay. oiga ¿Ellos lo que tienen que bajarse los sueldos? pero no, tú sabes qué? bajarse los sueldos, bajarse los sueldos, quitar el barrilito a los senadores y los diputados que, ¿sabes cuánto y el... de exenciones fiscales Reciben los empresarios dominicanos. ¿Qué se llama exenciones fiscales? Para que ustedes sepan, los impuestos dique, que por una serie de incentivos hacen los gobiernos para estimular la producción y a los empresarios, los impuestos que se dejan de cobrar: 200 mil y pico de millones de pesos. Que rompan eso por la mitad. Y aquí hay cien mil y pico de millones de pesos. Que quiten el barrilito a los senadores. Que quiten el barrilito a los diputados, que se bajen los sueldos, que metan preso a esos ladrones PLDistas que no se ha no sea metido el primero preso. Mire el PLD, coño, de que hablando de, de, de vaina, usted no tiene moral para hablar. El PLD no puede criticar a nadie. Porque si hoy tenemos todos estos problemas, el PLD es responsable de esa vaina. Los PLDistas no pueden hablar absolutamente nada. No tienen moral. Porque si hablan es porque esta gente son unos blanditos. Porque son los que debieran estar presos. Y confiscarse de todos los malavidos que se han robado. lo que le han robado a este pueblo. Oye, y que hablando y criticando y que tirarse a la calle los PLDistas. Cuando ustedes acabaron este país. Ustedes son unos desvergonzados. Ustedes son los que debieran estar presos. Y a Luis Abinader que se prepare. Aquí Luis Abinader hizo un compromiso de que no iba a haber más corrupción y más impunidad. Y el pueblo votó, no, no gente de, que de PRM, el pueblo, para salir de estos PLDistas ladrones y para que lo metieran preso y le quitaran toda esa riqueza. Entonces ahí no hay que hacer reforma, Pero otra cosa, Luis Abinader. Le prometió a este país, porque era un crítico, igual que los PRMistas, y con razón del endeudamiento que tenía el gobierno de Danilo Medina. Estoy de acuerdo con Guillermo Moreno. ¿Qué dice Guillermo Moreno ahí? Habían otras opciones. No era obligatorio hacer esos préstamos para el presupuesto de este año, que ya va a finalizar en dos meses, men. Pero va a haber que ese préstamo... Según lo, lo, lo, lo, lo, lo, la línea que lleva Luis Abinader, para el presupuesto del año que viene. Entonces, así no, así no, este país no puede seguir endeudándose. Habiendo ahí un grupo de ladrones que están ahí con esa riqueza y esa fortuna. ¡Ajá! Entonces, pone mi impuesto a mí.